68 años. En Europa sería joven. En Europa hay que tener 200 o 300 o 500 años para que a una la consideren vieja. Y entonces, <coughs> acarrean gentes en ómnibus especiales, lo he oído mencionar muchas veces, para mostrarles la casa antigua y les explican que la casa es ojival o que en ella vivió un dramaturgo o un santo o un pirata. O la favorita de un rey. ¿Recuerdan esa novela? La casa, Manuel Mujica Laínez. Es curioso lo que puede pasar cuando las casas hablan, porque todas las casas tienen fantasmas, de las más suntuosas, como el castillo de los Canterville, o las más modestas. Fantasmas con las que nos acostumbramos a vivir porque sabemos que los muertos son inofensivos. Pero a veces, y casi siempre por nuestra insensata imprudencia, la casa, como en el cuento de Cortázar, es tomada por un indescriptible engendro y tarde y con lo puesto nos encontramos en la calle. No resulta de mucho consuelo que en la noche fría nos acompañe el femenino espectro que estupefacto y avergonzado ha visto también tomada la casa que creía suya. Remigia, Roberta, Raimunda, ya no me acuerdo. Seguro que en la última mirada que echó al edificio invadió al espíritu un sentimiento de insoportable vergüenza. Afortunadamente, los universitarios no somos expósitos. Siempre contamos con el hogar familiar que nos acoge, nos reconoce y nos protege. Un hogar que no se fundamenta en sólidos muros, amplias aulas, claustros majestuosos o frondosos jardines. Se fundamenta en el amigable y riguroso encuentro en torno a un maestro. Poco más que eso es lo que nos ha pasado. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar hoy aquí en nuestra casa. Eh. Parece lógico que yo, como responsable de la coordinación de esta obra, les dirigiese hoy la palabra. Pero les puedo asegurar que les voy a robar muy pocos minutos. Les voy a robar muy pocos minutos porque ninguno de ustedes ha venido hoy aquí a oírme a mí. Y además, si tengo pocas posibilidades de que lean las páginas que he escrito en este libro, si se las cuento, mis pocas posibilidades desaparecerán. Intervengo únicamente para dar las gracias. En primer lugar, a los que tuvieron la iniciativa de publicar esta obra, a Juan Jesús Álvarez. ...que en algún lugar se encuentra... ...a Consuelo Martínez Moraga... ...que todavía convaleciente no ha podido acompañarnos... ...y a todo el equipo de la editorial Universidad Francisco de Vitoria... ...Isaac, Fernando, Álvaro... ...una editorial pequeña, modesta... ...que está comenzando... ...pero que seguro que tiene un futuro muy prometedor... ...por su capacidad de asumir desafíos intelectuales. Debo dar las gracias también... ...y muy especialmente a todos los que desde el primer momento... ...se dispusieron a colaborar con nosotros. Los nombres de muchos aparecen en esta obra. Los nombres de otros muchísimos no son mencionados. Para mí es siempre útil y en esta ocasión también... ...la eficiente y encantadora ayuda del personal de nuestra biblioteca. Y también anda por ahí Rosa. Las demás muchachas estarán metidas seguro en las cuevas... Eh, ...trabajando para los que aquí la utilizan. Tengan ustedes seguro que la ayuda de tanta gente... ...ha hecho que este trabajo largo, largo de verdad, haya sido mucho más fácil y muchísimo más grato. Debo dar las gracias a la Universidad, a la Universidad Francisco de Vitoria... ...y debo hacerlo por asumir un compromiso esencialmente universitario. La contraportada del primer volumen lo explica claramente. La universidad tiene la necesidad y la obligación de homenajear a sus maestros... ...no sólo por los indiscutibles méritos de estos. Como institución milenaria, basada en la tradición no de una enseñanza, sino de un espíritu, de una actitud intelectual, debe hacerlo por su propio bien. La supervivencia de este gremio de hombres libres se fundamenta en el reconocimiento de la jerarquía del saber, garante de la función de servicio social que la universidad debe satisfacer. Es decir, la universidad muere sin maestros y la universidad muere si no sabe reconocerles. Pero, lógicamente, debo dar las gracias, sobre todo... ...a don Mario Hernández Sánchez Barra. Cuando tuve que presentarle con ocasión de la concesión de la medalla de oro... ...de la universidad... ...le agradecí muchas cosas. Presenté su figura en torno a los principales rasgos... ...que creo que le caracterizan. Pero sobre todo... ...quise insistir en su condición de ejemplo... ...de maestro y de amigo. El ejemplo, como el movimiento, se demuestra andando. Don Mario me ha dado un ejemplo permanente... ...de una forma muy sencilla... ...trabajando... ...trabajando muchísimo más que yo. Él da ejemplo, pero ya seguirle, pues tampoco es tan sencillo. Trabajando y teniendo la puerta de su despacho siempre, permanentemente, abierta. Don Mario ha sido un maestro para mí. Alguien podrá pensar que un maestro lo es porque sabe mucho y enseña mucho. Pero no es así. Un maestro sabe mucho y enseña mucho. Pero lo que realmente le convierte en maestro es un puñado de pertinentes enseñanzas. Javier, la historia es compleja, no la simplifique. La historia no se cuenta, se lucha por entenderla. Y sobre todo, me acordaré siempre, en la universidad, pase lo que pase, no pierda usted nunca la independencia. Yo he intentado simplemente seguir sus consejos. Es un ejemplo, es un maestro y sobre todo, hoy quiero insistir, es un amigo. ¿Y qué consuelo nos queda en una sociedad humana como esta, plagada de errores y de penalidades, sino la lealtad no fingida y el mutuo afecto de los buenos y auténticos amigos? Hoy nos reunimos aquí, un grupo de amigos, en torno a la figura de don Mario Hernández Sánchez Barba y en torno a un trabajo bien hecho. Don Mario, muchísimas gracias por todo. Y ahora, Almudena, me callo. Me, me callo, doy un paso atrás, me empequeñezco un poquito más y le cedo a Almodena encantado la palabra. Algo tenía que llegar tarde. Buenas tardes, sed todos bienvenidos, profesores, alumnos, diplomáticos, abogados, embajadores, economistas, militares, politólogos, hispanoamericanos. Y quiero hacer una especial referencia al profesor Oscar Aguilar Bulgarelli, que ha cruzado el Atlántico solo para venir a este homenaje. Gracias. Ya lo sé. Ya lo sé. Nos hemos reunido hoy para celebrar un homenaje, un reconocimiento a un universitario, a un profesor, a un maestro. Nos encontramos aquí para festejar la obra de un docente, de un investigador, de un universitario químicamente puro, como nos has dicho tantas veces, cuya vocación ha girado siempre en torno a la universidad española, siempre la universidad, centro de crecimiento intelectual, cuyo himno, el Gaudiamus, entona la alegría por la educación transmitida y la reunión de los compañeros dispersos por regiones alejadas. Este es… ...el objetivo de esta cita, de la nuestra. Venturosa la universidad que honra a los profesores. Bienaventurados los discípulos que lo hacen con sus maestros. Feliz y dichoso el maestro que sobrepasados los años... ...sigue recibiendo el afecto de los amigos y compañeros... ...de discípulos, incluso ya jubilados... ...y de los últimos alumnos que siguen su estela. No son palabras mías, son palabras... ...del profesor Mariano Cuesta, que ha conocido tan de cerca al nuestro homenajeado. Cuando se puso en marcha este proyecto, lo primero que pensamos fue en la ausencia de tantos compañeros, alumnos, amigos... ...que ya no están con nosotros. Sin embargo, el esfuerzo personal de Javier Gómez 10 ...y las propuestas que cada uno de los colaboradores moldeamos para este evento han dejado patente que una vida tan larga y fecunda no ha pasado desapercibida para nadie. Nació Mario Hernández Sánchez Barba en Santa Cruz de Tenerife y siempre hizo gala de esa canariedad, tan unida a su profesión que es América. Esas canarias que él propuso en su día deberían llamarse Islas del Alisio, un nombre precioso, por ser este el viento que une el destino de Canarias con América. Y este entusiasmo por la tierra madre le llevó a formar o a formar parte de, ese, de un grupo llamado de Tenerife en la Complutense, compuesto por dos historiadores del arte, Marco Dorta, Enrique Marco Dorta y Jesús Hernández Pereda, y dos historiadores como eran Antonio Rumeo y Mario Hernández. Muy joven se desplazó a Valencia con toda la familia cuando su padre, el abuelo Antonio, ganó la Cátedra de Matemáticas Financieras. Allí estudió en la Facultad de Filosofía y Letras, formando un grupo de extraordinaria afinidad, del que queremos destacar también una amistad imperecedera, imperecedera que de por vida mantuvo con otro catedrático de aproximación americanista, Bartolomé Escandel, el tío Tolo. Es que son todos familia. <risa> Vino a Madrid... A la entonces Universidad Central, que, como sabéis, está sita en, en la calle de San Bernardo, de la mano de Manuel Ballesteros Guebró, hijo de don Antonio Ballesteros Bereta. En ella se centró toda su formación universitaria, desde la lectura de su tesis doctoral, que llevó por título la última expansión de España en América, hasta su jubilación. Después de la Complutense, el CEU San Pablo y la Universidad Francisco de Vitoria, siempre incansable para continuar su legado universitario. Una larga y fecunda vida académica en la que contribuyó a la fundación de la sección de lenguas modernas, en lo que hoy sería la Facultad de Filología Inglesa, cuando el profesor Emilio de Diego, eh, perdón, Emilio Lorenzo le propuso la docencia de la historia de Inglaterra primero y de la historia de Estados Unidos después. ...años más tarde impulsaría la fundación del Departamento de Historia de América... ...del que sería director durante más de 30 años. No obstante, su asignatura favorita, su preferida, yo creo que no me equivoco... ...fue siempre la literatura hispanoamericana. Que alternó con la historia de los descubrimientos geográficos... ...como nos recuerda el profesor Cuesta en su trabajo... ...bajo la dirección de don Florentino Pérez Viz, ...hasta que obtuvo por oposición la Cátedra de Historia Contemporánea de América... ...materia a la que se dedicó con especial a Inco profesional. Todo ello ha quedado reflejado en las líneas que eh, profesores como eh, Cuesta Domingo nos han querido transmitir. Y le vuelvo a citar otra vez. Don Mario dedicó su atención a la docencia universitaria con exclusividad. Todos los días del curso, todas las horas lectivas y muchas otras que de forma generosa... ...espontánea y sin reconocimiento oficial, dedicó a sus alumnos mediante la organización de seminarios. Y yo añado que por las tardes ampliaba ese trabajo en casa, donde solo se oía el taca-taca-taca-taca de su máquina de escribir. Así ha sido siempre, todos los días de la semana, todos los días del mes, todos los días del curso, excepto los domingos, las fiestas, los, días de, los meses de verano... El profesor Cuesta se pregunta cómo ha podido ser todo aquello, ¿no? y yo creo que tengo una clave. La facultad cerraba los domingos, las fiestas y los meses de verano, y en casa no había una llave. Luego, eh, era imposible poder asistir. Fue mi madre quien hizo posible la conciliación de la vida académica con la familia, no porque estuviera detrás del gran hombre, como reza esa ridícula frase popular, sino porque siempre estuvo a su lado. Por eso, y por muchas razones más, ella también es merecedora de este homenaje. A este, a este fecundo trabajo universitario se sumó la dirección de un número voluminoso de tesis doctorales y tesis de licenciatura, o tesinas, que se llamaban entonces, al que hay que añadir... ...una ingente cantidad de libros y artículos publicados... ...que encontraréis en su currículum vitae. Y yo quiero llamar la atención... ...sobre la labor que emprendió... ...en torno a la fundación de dos revistas... ...que él puso en marcha... ...y que él impulsó desde su propio eh, particular a Inco. Quinto Centenario. Una revista que empezó su andadura... ...diez años antes de la celebración del Centenario de 1992, de celebración de la que nadie había hablado, de la que nadie nos había dicho nada, pero donde empezamos a trabajar y a escribir los miembros de nuestro departamento y de otros. La segunda se llamó Mar Oceana, llevaba por título Mar Oceana, revista del humanismo español y americano, que, publicó, que se publicó desde, la, desde esta universidad, desde la Francisco de Vitoria, y que esperamos que pronto recupere su andadura de divulgación cultural. Voy a concluir esta pequeña semblanza con una valoración de la personalidad de nuestro homenajeado. Si algo caracteriza la trayectoria de Mario Hernández Sánchez Barba es la docencia. La transmisión de sus conocimientos hacía de sus clases a veces un concurso de exposición y teatralidad que proporcionaba horas de apasionado seguimiento por quienes teníamos la fortuna de tenerle como profesor. Su entusiasmo ha sido siempre indómito y contagioso, a veces demasiado. Dispuesto a emprender cuantos proyectos le fueran sugeridos, jamás dijo no a una propuesta, aunque aquella le llevara horas de, de, de trabajo extraordinarias. Él, yo creo que eh, debe definirse como español por encima de todo, amante de su patria chica… Y menés de adopción que, para los que no nos conozcáis, es la tierra de nuestros abuelos maternos. Quiero, eh, finalmente, dedicar unas palabras de agradecimiento a la Universidad Francisco de Vitoria, en primer lugar, por haber hecho posible eh, este homenaje, su editorial, a la que ha realizado un magnífico trabajo de publicación y, sobre todo, a Javier, Javier Gómez, que ha sido… Eh, No te crees. Él ha sido el alma de este homenaje y él ha sido el alma de estas publicaciones, él ha sido realmente el otro día le decía yo, me recuerda al lugarteriente de Bolívar, José Antonio Sucre, siempre siempre al lado de su maestro y siempre dispuesto a impulsar cualquier proyecto y facilitar sobre todo los caminos y las piedras que no hemos encontrado pocas, ¿no? Quiero agradecer muy especialmente al profesor Martínez Ruiz la gentileza que ha tenido de querer asistir, presidir este acto y presentarnos la figura de mi padre. Con tanto cariño. Sabes, Enrique, que te tengo en, un, en una alta estima y que eh, mi gratitud y mi afecto por ti es grande y doble. <risa> Por último, mi reconocimiento más profundo a todos los que habéis contribuido con vuestros trabajos, unos más científicos, otros más humanos, pero todos derrochando un gran cariño y afecto que ayudan a fortalecer este recuerdo que nos llevamos en el corazón. Deseo que algún día nuestro programa educativo, el universitario, sobre todo que es al que pertenecemos, vuelva a recuperar la formación de esa generación de aquellos años y que promueva sobre todo el entusiasmo por el trabajo bien hecho y la cultura del esfuerzo. Que nuestras futuras generaciones tengan en estos profesores el ejemplo a seguir. Quedémonos con lo que entiendo presume, resume la personalidad y el trabajo de Mario Hernández Sánchez Barba. El placer de aprender y la pasión de enseñar. Por todo lo que hemos aprendido contigo, por la pasión que has puesto en ello, gracias maestro. Buenas tardes, señoras y señores. Después de oír a Francisco Javier y a Almudena, y dado el afecto que le tengo a don Mario, pues la verdad es que yo estoy emocionado. Y no va a ser fácil el poder sintetizar el, el extraordinario volumen que, que reúne pues este homenaje que se le tributa al, al maestro y que han coordinado Francisco Javier Gómez Díaz y Almudena Hernández Ruiz Gómez. Yo os felicito porque habéis hecho un trabajo espléndido y cualquiera de los que estamos y particularmente don Mario pues pueden estar muy satisfechos de, de lo que hoy está aquí encima de, de, de la mesa por lo que de afecto y de ...el reconocimiento de una trayectoria profesional eh, tiene. Como están viendo, son dos, dos volúmenes... Eh, ...es lo que eh, compone este, este homenaje. El primero está titulado... Eh, ...El tiempo histórico de don Mario Hernández Sánchez Barba... ...y el segundo, Generaciones y Mentalidades... ...estudio de teoría de la historia. En conjunto constituyen... ...una buena exposición... ...de la personalidad... ...y del de buen hacer profesional... ...del profesor Hernández Sánchez Bárbaro. Quien lea el, el homenaje... ...y yo les recomiendo... que ...a todos que, que, que lo lean... ...van a, a encontrar... ...en estos dos volúmenes... ...unos trabajos... ...que van desde el afecto... ...y la admiración de su persona... ...hasta la miscelánea... ...de trabajos suyos... ...son los que componen el segundo, el segundo volumen... ...y, y pasando pues, por las aportaciones que hacemos... ...los que hemos contribuido... ...con algunas de nuestras investigaciones... ...al reconocimiento público de la significación de don Mario. En estos tres volúmenes, en definitiva... En, en, ...encontramos... Era, alemán, el, ...las tres grandes el, la facetas de su personalidad... ...el maestro... ...el colega admirado y querido... ...y el investigador... ...concienzudo y sistemático. Son las tres dimensiones... ...que yo voy a, a, a destacar... ...con referencias concretas... ...a los trabajos que componen... ...estos volúmenes. Los testimonios a la excelencia... ...de su magisterio... De su magisterio ...es decir, los testimonios... ...a la excelencia del maestro... ...los encontramos en la primera sección... ...del, del primer tomo... ...titulada... ...a propósito de don Mario. Constituye... Una, ...una muestra... De la, ...de la huella que ha dejado... ...como maestro... ...en el desempeño de su labor docente... ...entre algunos de sus, de sus discípulos... ...y en esta sección... Eh, ...se abre... ...con el trabajo de José Manuel García Ramos... ...y José Ángel Ajejas Esteban... ...quienes destacan su seriedad... ...su rigor en la investigación... ...su dedicación... ...y entrega a la, a la docencia, a la amistad y a la generosidad con los compañeros. Por su parte, Salvador Antuñano, que comienza el título de su trabajo... ...con la expresión latina Verba Magistri, se centra como en la lección magistral... ...como el, el mejor exponente de esa docencia... Una lección magistral hoy denostada que él califica con acierto, por lo menos desde mi punto de vista, como perenne e insustituible y traza las líneas claves de lo que él considera que debe ser eh, y, que, y en lo que debe consistir una lección de esta naturaleza. Por supuesto, en gran medida las referencias a esas excelencias de la lección magistral la, las aprendió de don Mario, como él mismo eh, reconoce. Por eso concluye que para quienes han tenido el privilegio de escucharlo, don Mario es sin duda uno de esos docti qui ajustitian erudient multi. Y en esa línea de proximidad al maestro nos habla también Carmen Romero Sánchez Palencia. Ella evoca su relación con él desde los bancos del aula y nos describe... ...algunos de los comportamientos de don Mario... ...mientras explicaba, como por ejemplo... ...su constante ir y venir de la mesa a la pizarra. Emilio de Diego, un colega nuestro y amigo... ...hace lo que él llama semblanza breve... ...de un gran hispanoamericanista. Y destaca once rasgos de ese historiador brillante... ...que es don, don Mario... ...y que en esos rasgos... ...pues evidentemente nos permiten conocer mejor... ...la personalidad... ...de nuestro homenajeado de esta tarde... ...y... ...pone especial énfasis en lo que ha significado... ...para la historiografía... ...sobre América... ...de los rasgos que él destaca... ...yo... Mmm, ...pondría especial énfasis en tres... ...uno... ...es concebir la historia de América... ...como una parte sustancial de la historia de España... ...algo... ...que, por desgracia, no ha tenido cabida en nuestros planes de estudio. Eh, se han considerado como materias eh, distintas, separadas. Si han coincidido en algún momento, ha sido prácticamente de, de, de refilón. Y mm, es, por lo menos yo lo considero así, una de las carencias que, que ha tenido eh, el plan de estudios... ...permanentemente en la Universidad Española. El segundo aspecto que destacaría, el segundo rasgo, es el papel decisivo que han tenido en la América Española la Corona y la Iglesia, dos instituciones vertebrales de, de todo lo que allí hicieron nuestros antepasados. Y la tercera es la amplitud cronológica y geográfica de la abundante eh, historiografía de, del maestro. Otro colega y compañero, Mariano Cuesta Domingo, pone de relieve el entusiasmo de do, que don Mario dedicó a la enseñanza de la historia de los descubrimientos geográficos. Una materia que se ajustaba a una de sus líneas de investigación, materia muy próxima a la historia universal, como destaca eh, Mariano, eh, y a la historia contemporánea. Y, Destaca también algunos, lo singular de algunos de sus trabajos, como por ejemplo los dedicados al infante don Enrique el Navegante, a las relaciones luso-españolas de los primeros momentos descubridores con sus conflictos y con sus tratados. Por su parte, Álvaro de Arce y, y Temes se refiere también al maestro poniendo de relieve la relación de don Mario con la milicia una relación que se fraguó como participante en el seminario Mundo Hispánico del Instituto Español de Estudios Estratégicos del CSD. Se refiere también, eh, Álvaro de Arce, a la historia social de las Fuerzas Armadas, una obra que nacía en los años de la transición con un objeto concreto, que era ofrecer eh, un, una... ...especie de, de, de compendio... De, de, ...de historia general del ejército... ...pero desde el punto de vista sociológico... ...eso era una auténtica novedad... ...pero la relación... ...generó una serie de problemas... ...malintencionados... ...que yo también viví... Pues, ...porque fui uno de los colaboradores... ...en esa, en esa, en esa obra... ...perdón... ...Frigidiano Álvarez... ...Durante Prados... ...ha compartido con nuestro homenajeado... ...la actividad en la Escuela Diplomática... ...donde tuvo ocasión de tratarlo... ...y desde entonces compartir con él... ...ideas y publicaciones... ...creando en el doctor... En el, ...perdón, en el doctor Durante Prados... ...unos sentimientos y últimamente... ...unos vínculos personales... ...que él resume... ...en el título de la colaboración que figura... ...en este homenaje... ...conocimiento, sabiduría... ...y humanidad. El colofón de esta primera dimensión... ...lo constituye la entrevista que Carlos Romero Díaz... ...hace al profesor Hernández Sánchez Barba. Una entrevista que empieza preguntando por, por cuestiones... ...sobre su vida, cómo fue su infancia... ...por qué eligió estudiar historia... ...recuerdos estudiantiles en, en Valencia... Cuál fue, ...cuál fue su tesis... ...y la entrevista continúa luego con su labor como docente universitario en Valencia y en Madrid, tanto en la universidad pública como en la, en la privada. En total, 67 años, y la conversación luego va discurriendo por temas muy, muy diversos, que, que se refieren sobre todo a la experiencia como profesor de, de don Mario. El segundo de los bloques que componen esta, esta publicación en su primer tomo, se engloba bajo el nombre de Estudios y está constituido por, un por una serie de trabajos eh, muy diversos sobre temas más o menos relacionados con los que ha cultivado el profesor Hernández Sánchez Barba. El primero que encontramos es el que firma Elios, ja Elos, perdón, Elios Jaime sobre un tema siempre apasionante, aunque hoy está también un, un tanto postergado en el panorama general del quehacer histórico. Se trata de la epistemología, lo que antaño se llamaba filosofía de, de la historia, algo sobre lo que todos nosotros, por lo menos los que ya tenemos una cierta edad, tuvimos que empezar a reflexionar cuando preparábamos las, las oposiciones. La propuesta del profesor Jaime no puede ser más sugerente y atractiva, porque él titula su, su artículo «Ideosemántica e historia». ...un nuevo enfoque epistemológico, pues la verdad es que su lectura no defrauda... ...y realmente ofrece lo que promete. En esa misma línea de, ref de reflexión profunda sobre nuestra disciplina... ...se sitúa lo que, lo que nos ofrece en su trabajo Emilio Martínez Alvesa... ...bajo el título Historia y Fe. Se trata de un posicionamiento trascendente en la consideración de nuestra ciencia donde nos habla de temas con un enorme fuste y, y, y calado, como por ejemplo la presencia de Dios en la historia, la participación de la razón y la fe en el estudio histórico, el papel del historiador cristiano, que él considera que debe ser modélico en la observancia de la deontología de la, eh, de la investigación y de la comunicación de la historia. El trabajo que firma otro querido maestro y amigo, el profesor Ladero Quesada, académico de la historia, empieza a situarnos en cuestiones concretas de nuestro pasado y nos ofrece un excelente análisis del gobierno del rey Fernando el Católico mientras asumió el gobierno de España entre 1475 y 1516. Una época crucial en nuestra historia en la que él va desgranando la significación y las consecuencias de las empresas ...que se desarrollan en el reinado. Los fundamentos... ...y la dinámica del poder... Eh, ...regio, pormenorizando... ...en el ámbito del gobierno... ...en la consolidación de la monarquía... ...como la institución clave... ...y en el ejercicio del, del, del gobierno... ...los recursos que... ...esa monarquía tiene, los medios... Con los, que, ...con los que cuenta... ...las instituciones que van vertebrando... ...el edificio público... ...y político y, y, y social... ...y la relación de esa monarquía con otros eh, con los poderes de otros elementos, sobre todo de la sociedad y la política. También aborda las relaciones político-eclesiásticas y de ellas dice que fueron el aspecto más homogéneo de la política de Fernando e Isabel... ...porque se podían aplicar simultáneamente en el conjunto de los reinos que entonces constituía la denominada... ...monarquía dual. La figura de Colón... ...nos llega de la mano del académico dominicano... ...Manuel García Arévalo, ...quien analiza el propósito de Colón... ...de establecer la Isabela en Puerto Plata... ...y las implicaciones geopolíticas que pudo tener... ...nos expone las dificultades que el almirante tuvo... ...costeando la española... ...en busca de un buen emplazamiento... ...para establecer la ciudad... ...una vez que había comprobado... ...la destrucción del fuerte de Navidad... ...en esa búsqueda... ...el lugar que le parecía más indicado... ...era Puerto Plata... ...pero sin embargo... ...las dificultades geográficas... ...impidieron que... ...tuviera éxito en su pretensión... ...de forma que tuvo que descartar... ...el lugar como... Eh, el sede de esa fundación que pretendía... Eh, ...hacer... Y apunta que posiblemente, de haberse asentado allí la ciudad, la isla no se hubiera dividido y la actual República Dominicana, al, final, al finalizar la dominación española, eh, hubiera ocupado toda la isla y no hubiera llegado dividida a, a nosotros como está hoy. La figura de Francisco de Vitoria, evidentemente, no podía faltar ni por el, la temática ni por la sede en donde estamos. ...y nos llega de, de la mano de Manuel María Salor Bertrán... ...quien lo califica a nuestro personaje... ...con justicia, maestro de una época. Lo que encontramos en las páginas que, que eh, redacta Salor Bertrán... Eh, ...es mucho más que una biografía. Él mismo dice, el autor dice... ...sobre un pensamiento medieval... ...Francisco de Vitoria... ...construye una nueva forma de concebir el mundo... ...y sus realidades y da paso a la modernidad. Una afirmación que no es gratuita porque la basa en los análisis del marco eclesiástico... El ...espiritual, político, ideológico, jurídico y económico. Y pone especial énfasis en la visión que Francisco Vitoria tenía de la conquista... ...y de la colonización de América. La consideración que eh, Vitoria tenía de, del indio y el legado que deja... ...a la historia de la, de la evangelización. Después sigue un trabajo, un trabajo mío... ...en cierto modo es una primicia... ...de otro bastante más amplio... ...que preparo sobre la defensa del imperio español... ...porque no comparto de ninguna manera... ...que se califique a la política exterior... ...de la monarquía hispánica... ...como agresiva. Yo creo que, que es una política claramente defensiva... Es ...por lo menos como yo lo, yo, yo lo veo... ...y para articular esa defensa... ...evidentemente tiene que preparar unos medios... ...y tiene que, que, que tener unos instrumentos. Yo no veo en la historia de la monarquía hispánica... ...que se emprendan guerras de conquista. Lo que veo son... ...guerras contra súbditos rebeldes... ...como ocurre con los flamencos... ...y con los moriscos granadinos, por ejemplo... ...guerras que, que, que se hacen en defensa... ...de unos derechos legítimos... ...como es, por ejemplo, la conquista de, de Portugal... ...y guerras que, que tienen como último fundamento... ...la defensa de unos territorios y de unos súbditos. Bueno, pues en esta ocasión, en medio de ese marco... ...yo me, me, me refiero al emperador Carlos V... ...que desde mi punto de vista es... ...quien realmente pone las bases de la defensa del imperio, del imperio español. El doctor y académico correspondiente... ...Juan Gil... ...deja uno de sus eh, temas habituales, Colón... ...y nos ofrece una miscelánea de documentos relativos a la Inquisición de Sevilla. En cierto modo, este trabajo complementa, o podemos considerarlo como una especie de apéndice... ...de sus libros sobre la Inquisición y los conversos de esa ciudad andaluza. Cada documento lleva un comentario que nos sitúa en el, en el contexto en donde ese eh, documento eh, se, se realiza... Y ...a través de ese comentario y de la lectura de los documentos... ...pues vemos cómo se plantean... ...dramas familiares... Eh, ...procedimientos inquisidores... ...inquisidores, perdón... ...y un largo etcétera... Eh, ...todo ello... ...en, en un trasfondo... Eh, ...social y, y religioso... ...relacionado con una de las instituciones... ...que tuvieron una mayor influencia... ...en nuestra historia moderna... ...por su parte Alfredo Alvar... ...al que me une una estrecha amistad desde de su más tierna infancia... <ríe> ...amistad que se mantiene a lo largo del tiempo... ...y que ya está convertido en un sesudo investigador de, de, del cesis, ...nos ofrece otro trabajo sobre una institución muy diferente de la anterior... ...está ubicada en Madrid, en ese Madrid que él también conoce... ...y en esta ocasión trata del Hospital General de Madrid... ...de muy corta vida ya que construido en 1582, Alfredo recrea el ambiente y las vicisitudes de, de, de su creación, no duró más que hasta 1603, abatido por la criptografía y la corrupción. Esa trayectoria de, de, del hospital es la desarrolla al hilo de consideraciones sobre la beneficencia y la práctica de la caridad. Y continuamos con otra institución importante en la España moderna, la Orden de Santiago, que nos trae a colación el profesor Clemente López González al centrar su estudio en la Encomienda Mayor de Castilla a finales del siglo XVII. Nos proporciona este trabajo una exhaustiva información sobre la dinámica de la encomienda, destacando que la buena gestión económica explica la viabilidad y que si se mantiene con, eh, con el paso de los siglos como sucede con otras encomiendas es porque supieron adaptarse a las no nuevas circunstancias al, al mismo tiempo que se iban produciendo los cambios con el trabajo que presenta la profesora Belén Navajas, Josa entramos en el grupo dedicado a la América Española ella se refiere a un caso excepcional de una comunidad indígena Mexicana que pedía insistentemente el bautismo y la conversión al cristianismo. Parece que durante seis años estuvieron insistiendo en este aspecto y que el clero mexicano no se lo tomaba muy en serio. Finalmente, explicaron que esa, esa pretensión suya, esa insistencia, radicaba en que se lo había dicho una mujer. Y esto preocupó al, al arzobispo de México y decidió investigar Fray Alonso de Benavides. ...quien en sendos memoriales nos da una explicación del hecho. Y esa explicación es que la señora, la mujer que había indicado... ...a esta comunidad mexicana que pidiera el bautismo... ...y se convirtiera al cristianismo, era nada menos que... ...Sor María de Jesús de Agreda, la confidente y corresponsal... ...de nuestro rey Felipe, Felipe IV. Y ese prodigio lo realizó Sor María... ...por medio de la bilocación desde su convento de la provincia de Soria. La profesora María Martínez de Sánchez nos habla de una, de una ciudad en un emplazamiento singular. Se trata de Córdoba del Tucumán o Córdoba de la Nueva Andalucía. Fundada en 1573 por don Jerónimo Luis de Cabrera, se convirtió en un núcleo de comunicaciones... ...donde confluían o salían, según queramos mirarlo... ...caminos hacia el este, hacia el oeste y hacia el norte. La autora reconstruye el contexto y la sucesión de, de pueblos, parajes... Eh, ...postas y lugares que construyeron el camino que, como ella dice... ...unió los dos océanos, el Atlántico y, y el Pacífico. Fue la vía de comunicación que sustituyó la ruta... Eh, por el sur del continente la que eh, hizo que prácticamente eh, se abandonara la ruta por el estrecho de Magallanes y por el Cabo de Hornos porque eran bastante más largas y bastante más azarosas y esta tenía la ventaja de que discurría por territorio que controlaba la, la monarquía y el trabajo se cierra con la inclusión de dos itinerarios de Buenos Aires a Chile eh, bastante, bastante interesantes por la relación de trabajos y la minuciosidad de los, de los lugares que pone uno de esos eh, itinerarios es el de Herrera y Loizaga, de 1717 y 1727, entre esos dos años. Y el otro es el de John Mills, que está hecho 100 años después. Zoran Petrovici nos, nos habla de, de, de Iberoamérica como objetivo de la diplomacia española en el último periodo de la restauración. ...el periodo que coincide con la mayoría de edad de, de Alfonso XIII. Su punto de partida es el distanciamiento que existe entre España e Iberoamérica... ...algo que, quiere, que se quiere corregir a lo largo del reinado... ...desde diversas instancias y con enfoques variados. Y así nos refiere la formación que con ese objetivo... ...reciben agentes diplomáticos y consulares... ...la apremiante tarea de establecer eh, vínculos que, que fueran estables... ...las complicaciones de una diplomacia multilateral... ...que tiene uno de sus referentes en la Sociedad de Naciones... ...y cómo la diplomacia va a utilizar también otros cauces... ...como el comercio y la, y la cultura. Almudena Hernández Gómez, nuestra querida Almudena... ...pues también nos ofrece un trabajo de, de, del siglo XX es algo posterior cronológicamente al de al de Zoran y se refiere a las iniciativas que lleva a cabo entre 1941 y 1946 el gobierno vasco en el exilio, en el exilio afincado en en Nueva York y bajo la presidencia de José Antonio Aguirre. Este José Antonio Aguirre durante la Guerra Civil española pretendió con la complicidad de Gran Bretaña, Francia y los Estados Unidos jugar ...un papel destacado en la oposición al fascismo... ...y mmm, también eh, ser un, un elemento influyente... ...en la caída de las, de las potencias del eje... Y, ...y claro, todo ese esfuerzo está orientado... ...con una intención claramente nacionalista... ...con la pretensión después de la guerra, de concluida ya la guerra... ...de conseguir el reconocimiento internacional... ...se, eh, se crearon las delegaciones vascas... ...como la de Buenos Aires, la de Caracas... ...y sobre todo la, la de Nueva York en 1938... ...desde 1938 ya funcionaba. Por supuesto, esas delegaciones vascas... ...se ofrecieron a colaborar... ...con los servicios de información estadounidenses. Almudena centra su escrito en tres aspectos... ...como son la llegada y estancia... ...de José Antonio Aguirre en Nueva York... ...la delegación allí establecida... ...y las estrategias americanistas... ...del de gobierno vasco. Otro querido y admirado maestro, Juan Velarde Fuertes... ...se centra en el denominado bloque ibérico... ...que él califica de un sinsentido económico. El punto de partida de, del profesor Velarde... ...es la ayuda mmm, portuguesa en pertrechos, eh, dineros eh, e información... Que, ...que dio Portugal al bando, al bando nacional... Y en esa línea pues, se firma un tratado, el 17 de marzo de 1939, que se conoce con este nombre de Pacto Ibérico. Se completa un año después con un protocolo adicional y el acuerdo perduró hasta 1974. Pero hubo muchas reticencias y no se produjo la cimentación sólida que se pretendía para que este encuentro político fuera también un, un, una base de carácter eh, económico, es decir, que produjera la convergencia económica de los dos países. Una convergencia que no existió, aunque no faltó, como por ejemplo Ruiz de Morales, que en 1946 no faltó, quiero decir, alguien que pretendía que eso era una realidad, como este autor de 1946, que escribió al respecto, intentando demostrar en ese libro las vías que había para conseguir esa convergencia económica. Como dice el profesor Velarde, en lugar de la convergencia persistieron las avenencias y las desavenencias tradicionales. El embajador Manuel Hernández Ruiz Gómez, muy vinculado, evidentemente, al homenajeado, pues, aborda eh, un tema que hace años cobró gran actualidad y desde entonces no la ha perdido. Me refiero a la teología de la liberación que supuso un desafío ideológico al statu quo político iberoamericano. Considera a la teología de la liberación un movimiento renovador y heterodoxo que nació dentro de la Iglesia y que toma su nombre de un libro publicado por el sacerdote peruano Gustavo Gutiérrez Merino en 1971. El libro y, y, y la corriente que originó denunciaba la contradicción existente ...entre las sociedades nacionales... ...en que se desarrolla la vida del hombre... ...y las propuestas de hermandad... ...que contienen los evangelios... ...una realidad incompatible con el cristianismo... ...por lo que predicaba... ...el derecho de los hombres a rebelarse... ...y es justamente en este punto... ...donde reside el núcleo... ...de la problemática de la teología de la liberación... ...como doctrina católica... ...el autor nos muestra... ...la evolución que experimenta esta corriente... ...desde la elección del Papa Juan Pablo II... ...poniendo especial énfasis en el hecho de que para evaluar... ...la situación del hombre en el mundo... ...se valiera del análisis marxista... ...proporcionando además una lectura comprometida... ...de las Sagradas Escrituras... ...y plantear su propia visión... ...sobre las relaciones internacionales... ...la economía y la propiedad privada para concluir con la crítica al eurocentrismo de la Iglesia y, la, y nos muestra también las diversas corrientes que aparecen dentro de la teología de la liberación. Sus largas y precisas conclusiones con las que cierra el, el, el trabajo son una sesuda ponderación de este fenómeno de la teología de la liberación que tantas páginas ha escrito y tantos debates ha generado. ...y también se ocupa de, de la teoría de la liberación... ...Francisco Javier Gómez Díaz... ...uno de los coordinadores de, de, de este volumen... Es responsable de que estemos aquí todos prácticamente... Oh, vale. ...el coordinador... <ríe> ...bien, él desarrolla las circunstancias en que se produce... ...el origen de la, de la eh, teoría de la, de la teología de la liberación... ...en el contexto de lo que el profesor Hernández Sánchez Barba... ...denomina las fases intermedias del siglo XX... ...en las que la Iglesia pasa de la marginación a la responsabilidad... ...y finaliza comparando dos informes bastante interesantes... ...y, y, y en cierto modo yo casi diría que divergentes... ...el, el de la fe de Miller de 1985... ...y el de Ratzinger sobre la esperanza en el 2016. Y concluye, eh, quizás de una manera un tanto eh, zozobrante para algunas conciencias acomodaticias... ...de que no debe exagerarse el declive de la teología de la liberación. Su influencia en las posturas oficiales de la Iglesia es evidente. El profesor Sánchez Rodríguez nos muestra la amenaza que pende sobre el periodismo en algunos países de Iberoamérica, sobre todo en México y en Colombia. La muerte violenta de los periodistas constata él que cuando están en el ejercicio de su, de su profesión se produce esencialmente por dos circunstancias. Una, porque están en la zona de conflicto como un actor más, sin alinearse en ninguno de los ...de los bandos, pero informando en primera línea de lo que está sucediendo. Y la otra es consecuencia del rechazo que produce en determinados núcleos... ...o en determinados grupos de intereses la información que facilita en el diario... ...porque perjudica esos intereses que ellos persiguen. Por eso, terroristas y narcotraficantes son esencialmente los elementos más peligrosos... ...para el ejercicio de la profesión de, de, de periodista. ...unos periodistas que han tenido eh, un número bastante elevado de bajas en Colombia... ...es el país suramericano donde más periodistas han muerto... Eh, en, eh, en, con, ...en el ejercicio de su profesión. La, la información que da en este sentido... Eh, el, el, ...el profesor Sánchez Rodríguez es realmente impresionante... ...y ahí parece que la, que la situación está más o menos controlada o neutralizada... ...pero no ocurre eso en México ni mucho menos donde la violencia campa sin control y en la mayor impunidad. También los datos que nos da de este país eh, hispanoamericano eh, son sobrecogedores y están en la línea de, de la colombiana. Mario Hernández Ruiz Gómez, tampoco necesita presentación, se ocupa de una cuestión que, que, que a todos nos ha afectado y, y, y a algunos nos afecta todavía más o menos directamente, pero eh, todos hemos rozado de cerca, que es el, en, el endeudamiento familiar en España entre 1991 y, en el, y 2007. En esa realidad de, de la situación familiar española, destaca seis causas próximas, como la liberación de la economía, la caída de los tipos de interés, el papel del Banco de España como supervisor o no, eh, el mercado de la vivienda y las degravaciones fiscales que por la compra de vivienda eh, se intentó favorecer a, a las familias y también ha identificado tres causas remotas que contribuyen a explicar este fenómeno el contexto político-social con el referente legal de la constitución la propiedad y sus mecanismos de transferencia y la mentalidad económica imperante marcada por la financiación pues bien Mario Hernández, Ruy Gómez, nos ofrece eh, las cifras ilustrativas de ese endeudamiento. Cuando uno las ve, les, les garantizo que, que uno suda, porque que hayamos podido superar eso tiene su, tiene su, su mérito. Y luego entra ya en el análisis más pormenorizado de, la, de las causas. En conjunto, estamos ante una radiografía bastante fiel de lo que ha sido la familia, por lo menos la dimensión económica de la familia española... ...en los años que él ha elegido para este, este artículo. El profesor Oscar Aguilar Bulgarelli, en una contribución que titula... ...Globalización, Historia y Dominación, ofrece una amplia reflexión... ...sobre aspectos fundamentales de nuestra actualidad en los que están íntimamente ligados... ...los retos que tiene planteado el historiador. ...un planteamiento en el que subyace la utilidad de nuestra disciplina... ...en función de la perspectiva que podamos tener... ...para ponderar los acontecimientos que son objeto de nuestro análisis. En sus páginas desfilan los análisis de la globalización... ...del neoliberalismo, de los medios de comunicación... ...de la trinidad del poder como él llama, es decir, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio, para acabar con la contraglobalización. Los estudios de este bloque se cierran con el del profesor eh, José Andrés Gallego, también del Cesi que escribe sobre el mundo, la ciencia y la libertad en el Islam y entre nosotros. Parte de una serie de vivencias personales en las que estuvo presente el profesor ...Mario Hernández... ...y se centra en el Islam... ...señala... ...que las voces que clamaran... ...un Islam moderno... No se, ...no se dejaron oír... ...no se abrieron camino... ...hasta el siglo XIX... ...gracias al impulso de algunos reformistas... ...que intentaban salvar... ...el foso... ...que se había creado... ...entre la fe musulmana y el progreso científico... ...en el fondo de ese planteamiento... ...había otro factor que apuntaba en una dirección muy distinta. Pretendían dar prioridad a la identidad árabe respecto a la identidad musulmana... ...y articular la identidad árabe en torno a, una, a unos ejes... ...que la hicieran equiparable y fuerte en la dialéctica con el mundo laico de tradición cristiana. Las referencias a quienes se movieron en esa línea... ...y a pensadores occidentales como por ejemplo Descartes, Newton o Kant... ...son el final de un trabajo tan novedoso como atractivo... ...porque entre otras cosas nos saca de muchos de estos estereotipos... ...que están corriendo hoy, hoy día. La tercera de las dimensiones a las que me refería al principio... ...es el contenido del segundo volumen. Está formado por una miscelánea de trabajos del de propio... Eh, profesor Mario, Mario Hernández. Está organizado en una de forma tripartita... ...y nos muestra la madurez del investigador... ...la madurez del historiador... ...que ha protagonizado un periodo de maduración... ...y nos ofrece los resultados de ese proceso de reflexión... ...que se ha ido produciendo pues al mismo tiempo... ...que avanzaban sus investigaciones. El primero de los tres bloques, titulado La disciplina recoge textos dedicados específicamente a la teoría de la historia a la filosofía de la historia o a la epistemología, como queramos definirla y aborda cuestiones tan, tan vertebrales como cuál es el ser de nuestra ciencia cuáles son sus características cuáles son sus objetivos cuáles son su, sus, sus dimensiones y aborda también eh, aspectos eh, enormemente interesantes, como es el significado del cambio, el valor del tiempo, para el historiador el tiempo tiene un valor muy, muy especial, que no marca ni mucho menos el reloj ni la sucesión de los días, simplemente todas ellas, como digo, son cuestiones que, que tienen eh, un enorme fuste en lo que es el, el quehacer de, del historiador y que de alguna forma pues nos vamos planteando a lo largo de, de nuestra vida profesional. ...y a las que tenemos que dar respuestas... ...si queremos ser eh, consecuentes con lo que hacemos... ...y él efectivamente a todas estas cuestiones... ...ha dado una respuesta. El segundo bloque es mucho más breve... ...está rotulado el mundo histórico... ...y tiene dos, dos textos... ...que son igualmente interesantes... ...para conocer mejor a, a don Mario... ...uno es una reflexión historiográfica... ...que llega hasta, hasta, lo, hasta la actualidad... ...partiendo de la generación... ...de 1955... ...el otro se centra en Cánovas del Castillo... ...y en lo que él denomina... ...el diseño de una política conservadora... ...ambos... ...muy ilustrativos de lo que es... ...la autocomprensión de la obra del propio... ...historiador y de su mundo histórico... ...y por último el tercer bloque... ...titulado... ...Preocupaciones intelectuales... ...pone de relieve algunos de los temas... ...que han constituido... Yo diría que casi una especie de guadiana en el cacer de don Mario, como son la época de los descubrimientos de América, la América española, el mundo anglosajón, la monarquía, los procesos emancipadores de América, etc. Y el volumen se cierra con una relación bibliográfica de las obras que aparecen citadas en estos trabajos. Decía hace un momento, voy a acabar enseguida, no se alarmen, pero es que, es que tenía que dar una relación de, de, de, de los trabajos porque eh, realmente es una obra, una obra meritoria y, y, y muy merecida por parte de, de don Mario. Bien, yo decía que el, eh, hace un momento que el trabajo de José Andrés Gallego eh, ponía fin a los estudios, pero no cerraba el primer volumen. El, el primer volumen termina realmente con el prólogo y una recensión que hicieron dos maestros, Manuel, Manuel Ballesteros y Melchor Fernández Almagro. Y los dos coincidían en, una, en, en la obra que, que eh, comentaban, que es la última expansión española en América. Bueno, pues este libro de don Mario para mí tiene una significación muy especial. Al terminar eh, la carrera, yo me quedé en la Universidad de Granada, en el departamento que, que dirigía mi maestro, don José Cepeda Adán, quien organizaba unas actividades académicas. Una de ellas fue un seminario en el que participó mmm, don Mario. Yo no sé si se acuerda de... de, de sí, con <ríe> la ...de todas formas, espero sorprenderle con algo de, con algo de lo Seguro. que voy a decirle. <risas> pues, para mí ese seminario fue una, una experiencia única... ...recuerdo perfectamente la conferencia que nos dio sobre el Chile de, de, de Allende... ...y ahí mostró eh, su ciencia, su dinamismo y su, y su bracejo. Pues fue el momento en el que mm. yo le ponía cara a un profesor que por fin conocía después de, de, de haber leído varias de sus, de su, varios de sus trabajos. Y además tenía especial interés en conocerlo porque la, la, la juntía, como se llamaba entonces, que él ocupó en 1954... ...tenía casi el mismo título administrativo que la mía. Lo que pasa es que estaban cambiados un poco los, los, los términos. La, la suya era Historia de América en las Edades Moderna y Contemporánea, y la mía era Historia de España en las Edades Moderna y Contemporánea e Historia de América. O sea que yo, yo, yo terminaba por donde empezaba. Empezaba dos Mario. Bueno, pues con la, con la cordialidad que le caracteriza, se despidió de nosotros en aquella ocasión, y unos días más tarde yo recibí por correo. ...un ejemplar justamente del libro... ...que cierra el primer tomo de este... ...de este trabajo... ...por supuesto lo tengo dedicado... ...y lo guardo como oro en paño. ...yo llegué a la Complutense... ...en septiembre del 78... ...y desde entonces he tenido... ...el privilegio de disfrutar... ...del trato de don Mario... ...y he podido conocer... ...creo que bastante bien... ...su personalidad humana y, y académica... ...así como su perenne buen humor, que siempre se agradece. La última pregunta, en esa entrevista a la que yo me refería, que había, que hacía eh, Carlos Romero... ...que está incluida en el tomo primero, la última pregunta que le hacía a don Mario era... ...¿cómo quiere ser recordado? Y la respuesta que da don Mario es, como buena persona. Pues no solo será recordado así, querido, querido Mario... Vas a ser recordado como se te considera y como se te ha considerado siempre. Como una buena persona, como un buen amigo, como un buen maestro y como un buen investigador. Yo he aprendido muchas cosas, me has enseñado muchas cosas y por eso te estoy muy agradecido. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Rita. Antes, cuando terminó Almudena, como me había agradecido algo, me despisté. Pero yo soy el que tiene que dar el paso a los siguientes. O sea, te agradezco, que el esfuerzo que has hecho, porque no es nada sencillo sintetizar semejante obra, pero la culpa, si es de alguien, es de don Mario Hernández, porque tiene demasiados amigos. Pero claro, no había forma de no incluir a tanta gente en este libro. Don Mario, le vamos a dejar la palabra. Eh, enséñenos algo. Ah, <risa> Queridos amigos, el largo discurso de mi querido amigo Martínez Ruiz tiene su sentido. Te proclamo Americanista de honor. ¿Eh? Honrado, honrado con el título. Porque has sabido dar el tono, el punto y la verdad. Pero quiero comenzar dirigiéndome en primer lugar al querido Padre Salor, que representa hoy a la comunidad de los legionarios de Cristo en esta sala. Y a Clemente López, que es vicerector de esa universidad, que es el que ha tenido la posibilidad de revitalizar sin parecerlo la realidad de una universidad desmayada, convertida en un elemento cohesionado, metido dentro de la línea fundamental de lo que debe de ser una universidad y planteando los temas que se consideran más interesantes. <coughs> Señores, queridos amigos, pues estoy viendo, estoy como si estuviera en el cielo <risa> resulta que mis amigos son los buenos y eso es malo tenemos que poner un ten con ten entre el cilicio y el mortal y, cil... y este contén está centrado fundamentalmente en esa convivencia que estamos teniendo en este momento, este intercambio de ideas, este intercambio de visiones entre sí. Yo les voy a contar a ustedes muy pocas cosas porque mi vida creo que es suficientemente conocida por todos ustedes y no digo más nada por mi familia. La tercera personalidad a la que quiero dirigirme es a mi mujer a Pilar Ruy Gómez yo le daría como a su padre la laureada de San Fernando pero no tengo poder el poder es algo fundamental e importante ¿no? solamente les voy a recordar a ustedes después del magnífico discurso lleno de cariño de afecto de respeto hay que ver la lucha que yo he sostenido porque la historia de América no la explicasen los historiadores de España es parte de la historia de España sí, pero no tiene su especialidad básica y fundamental Yo, lo voy a decir. yo recuerdo un día que vino su majestad el rey a la clase porque protestamos de que solamente iba derecho. Y la Facultad de Letras, como se llamaba, Humanidades, estaba allí enfrente y el rey no iba. Llegó a oídos del rey y el rey, con una y portentosa, dijo, mañana voy a clase. Entonces les tocaba a Morales o Oliver. Y el rey dijo, yo quiero oír a Mario Hernández y Sánchez Barba, pues, ¿no? esto creo un ambiente contra mí tremendo, pero esto qué es, <risa> es que Mario se quiere apoderado del rey, ¿no? Yo lo que quiero es que el rey oiga, en vez de limpiarse las manos en el aire, como era Morales Oliver tenía la costumbre de cuando terminaba la Biblioteca Nacional lavarse las manos, y no secarse la toalla por si estaba infectada y salía a la calle haciendo todo el mundo le veía y luego para calentarse cuando tenía una conferencia era oh, Dios mío no digo ya el rococor romántico del barroco total no Gran persona, gran persona, un gran tipo, Morales Oliver. Pero Morales Oliver me dijo, estábamos en el, la facultad, en el edificio A, ah, tres canarios. Había más canarios, pero todavía catedráticos solamente tres. Romeo de Armas, Enrique Marco Dorta, de arte hispanoamericano y maravillosa persona. Y Mario Hernández y Sánchez Barba. Que estaba representando. Por el... Formamos una minoría canaria y no vean ustedes el problema político que se creó. En aquella época, los problemas políticos se creaban y se cortaban. No es como ahora, que ya sirve para toda la vida. ¿no? Se cortaban totalmente porque don fulano decía que se acabe eso. ¿no? Y se acababa. Cuando yo, cuando a mí me jubilaron, porque yo no me jubile cuando a mí me jubilaron me concedieron la medalla de plata 42 años de trabajo forzados haciendo muchas cosas pero con gran gusto con, gran con dos cátedras arrastradas una de encargo y otra por oposición Pues no les voy a contar a ustedes por qué nació la Cátedra de Historia Contemporánea de América, única Cátedra Historia Contemporánea de América, porque la Cátedra iba unida a la Historia Moderna y a la Historia Contemporánea no se llegaba nunca. Igual que eh, en la General se empezaba con la Prehistoria… Y no se llegaba a los reyes católicos normalmente. Con lo cual, nos quedábamos un tanto aislados del gran momento de la historia de España, que fue Felipe II. Que fue Felipe II. Que fue Hernán Cortés. Que fue el catedrático de teología prima. ¿Saben ustedes quién es? No hace falta que lo diga. Y Sepúlveda, el secretario del rey, a través del cual de estos tres se va a constituir una línea en la que los primeros americanistas se cargaron al padre las casas intelectualmente porque lo que estaba diciendo era un disparate total y absoluto que no tenía razón de ser de ninguna manera esto es fundamental que lo sepan los españoles coño, es una... a mí no me dieron la medalla de plata por esta razón me dieron la de oro aquí yo les agradezco mucho, padre. Porque América merece la pena como en esta magistral lección hemos oído a don Enrique Martínez Ruiz. Yo estoy enormemente contento de lo que he hecho. Pido perdón al que no lo entienda así. Pero le ruego, le ruego encarecidamente que estudie, que lea, que vea y que llegue a establecer básicamente que lo que yo he hecho es como obligación seria, profunda, con respecto a España, con respecto a mi mujer y con respecto a mis hijos. Y también como respecto a a la universidad complotense, a la que debo mucho, y a esta universidad a la que debo más, que es esto, esto es inconcebible en la otra. Aquí estoy como en el cielo, y no les digo a si ustedes allí como estaría si se lo pudiese. Muchas gracias, de verdad. He visto nuevamente viejos y entrañables amigos míos que he trabajado todo lo que he podido siempre en uno y en otro terreno en el terreno de la fe en el terreno de la historia y en el terreno supremo de la búsqueda de Dios muchas gracias